¿Qué necesito para realizar el CAF? Un ordenador personal de sobremesa o portátil Una conexión a internet ADSL Un navegador de internet Un usuario y una clave de acceso a la plataforma en línea CAF Y unos auriculares Recuerde...